telefónica Junior Tineo, director de Defensa Civil ah, de Provincial Duarte. Junior, buenos días, gusto de tenerte vía telefónica en estos momentos. ¿No escucha? Buenos días. Estamos tratando de conectar con Junior Tineo a través de la vía telefónica, quien es director de la Defensa Civil Duarte de la provincia de Duarte, ya que sabemos que hay una incidencia atmosférica que mantiene el territorio con aviso de tormenta, como lo decía eh, nuestro compañero Yerjan Lantigua al inicio del programa de este día viernes eh, 2 de julio. Ya estamos. Junio, buenos días. Bien. Buenos días, de Francia, a todo el equipo, eh, que cada día se conecta para... El programa televisivo, un placer estar con ustedes. Nosotros. yo eh, eh, cuéntanos qué, eh, cuál es la, en términos de alerta, bajo qué esquema están ustedes trabajando hoy. Sí, mira, eh, te comentamos, es importante resaltar que la tormenta esta se acaba de convertir en huracán categoría 1. ¿Cómo? Bien. Sí, y me disculpan un poco el escándalo, andamos en la calle apoyando el tema de vacunación. Bien. Mira, se emite un aviso de condiciones de tormenta tropical, desde Cauengaños hasta Perdenales. Estas zonas hay las provincias que están en alerta verde y alerta amarilla. Y la Oficina Nacional de Meteorología, UNAME, dio ese aviso que significa que en un periodo de 36 horas o menos, mm. estas zonas que están bajo aviso podrían sentir... Uno de los tres efectos que contiene la tormenta, como lluvia, ráfaga de viento. Eh, concediente a la provincia de Duarte, basado la incidencia que tenemos del día de ayer de una onda tropical y una vaguada que ha precipitado y ha visto chubascos aislados, sí. ¿qué pasará con, la con el huracán Elsa al pasar cerca del territorio eh, dominicano? Va a traer un campo nuboso y va a dejar lluvias aisladas y esto podría crear crecida de ríos, ríos de cañada sí. y deslizamiento de tierra. Bien. En, en, la, en la parte nodal, entonces, ¿estarían ustedes activando eh, los mecanismos preventivos eh, debido al cambio que ha tenido la tormenta a Huracán y, y en el efecto eh, demográfico, verdad? Sí, sí. Nosotros, por instrucciones del director... Ejecutivo de la Defensa Civil, licenciado Juan Salas, y nuestra gobernadora, licenciada Nacional, porque ya venimos desde el lunes tomando alguna medida preventiva, porque siempre vamos a trabajar en la parte preventiva antes de hacer la respuesta. Sí. Te menciono algunas importantes, como la limpieza de la cabecera de los, puestos, de los puentes en coordinación con los alcaldes, obra pública y la gobernación, activación del sistema de comunicación, con todos los directores municipales de, a, a nivel de la provincia de Oaxaca, nosotros eh, designamos un equipo, un equipo UNDRI, como le llamamos la Defensa Civil, compuesto por tres rescatistas acuáticos, dos de rescates urbanos, un programa y un capitán del equipo. Además de eso, nuestro departamento de manejo de albergue tuvo coordinaciones con las Fuerzas Armadas, Educación, Comedor Económico y Salud Pública. Esto es para estar preparado en caso de que tengamos que agregar personas. Ahora, las condiciones que se están dando por el momento no la merecen, okay. Pero no estamos estamos preparados para responder. Muy bien. En la parte, eh, Yerjan. Bueno, eh, con relación ya a lo que tiene que ver con el ya huracán, ¿verdad? Eh, ¿entienden ustedes que existe alguna algún riesgo eh, potente para la provincia de Duarte y la región? Mira, el riesgo latente es la crecida de, de ríos Arroyos y Cañada, como todos conocen en el, en el caso, del, en especial el Bajo Yuna, por el tema del río Yuna, que todos los ríos como Camún, Haya, entre otros van y entran ahí y lo alimentan. Nosotros mantenemos un, un monitoreo constante junto con nuestra sede central, para cualquier cambio de rotación que pueda hacer este fenómeno en el pronóstico. Ya. Muy bien. No, excelente. Bueno, muchísimas gracias. bueno, pues gracias a ti por la información. Estaremos presto a, a, de la, aquí, Telenor siempre. ¿Se, se, ¿Se mantiene ahí? ¿Está, ¿Está ahí aún todavía? Ajá, Junior, está sí, ahí. Junior, eh, a nivel de equipos, ¿cómo está la defensa civil aquí en, en la concreto. provincia de Duarte? Mira, a nivel de equipo, tenemos equipo básico para responder Todavía nos faltan algunos equipos especializados Pero tenemos el equipo básico para responder a situaciones de atrapamiento, rescates acuáticos Toda y cota de árboles Ah, muy bien, bueno, pues muchísimas gracias Bueno, pues gracias y continuamos en contacto Gracias por la información, estuvo con nosotros a vía telefónica Junior Tineo Quien es director de Defensa Civil Duarte dando unas declaraciones acerca de el, la situación eh, en la geografía nacional con respecto a la tormenta que ya se ha convertido en huracán de categoría 1. Para la provincia de Duarte no hay ningún tipo de alerta eh, más allá de la de cuidado en los cañadas y demás. Vamos a una pausa y regresamos con más continuidad.